Buenas noches, sean bienvenidos a Irreverentes en este viernes, final de la semana. Chiara, San Pablo, muy buenas noches. Eh, buenas noches, Andrés. Eh, bueno, no son tan buenas noches hoy porque, bueno, hemos visto toda la violencia en nuestro país, que como lo dijimos ayer, no está José, pero lo dijimos ayer con José, es violencia fascista, es violencia racista y es violencia machista. Es decir, no estamos hablando de violencia común que se da por, eh, porque las personas tienen que interactuar y a veces pasa. sino estamos hablando de violencia contra grupos que han sido los históricamente violentados en el país. Hoy se quema eh, la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia de Santa Cruz. Se asalta a la central obrera departamental de Santa Cruz. Entonces creo que nos da la razón a lo que dijimos, ¿no? Hay violencia fascista en el país y es algo que nos tiene que preocupar muchísimo. De estaremos hablando hoy, Kiara. Lucio, qué gusto tenerte aquí. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Y bueno, eh, complicada coyuntura. Yo ya no diría ni siquiera polarizada, sino es un ataque de tres bandos, tres lados. Y nada, la población es la que sufre, los actos de violencia se van agudizando y hay brechas importantes que va dejando la coyuntura en este tiempo, ¿no? Así que lo vamos a analizar un poquito. Totalmente. Eh, Alem Quisber, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañero Andrés, Kiara, Javier? Compañero Lucio de nuevo tenerte acá, es un placer. Buenas noches, público de Avia Ayala. Javier García, buenas noches, te extrañamos ayer. Mm. Buenas noches Andrés, buenas noches compañeros, buenas noches Kiara, buenas noches público de Oyala y agradecido con José que me pudo cubrir el día de ayer. Totalmente, bueno Kiara ya prácticamente lo iba adelantando, hoy día ha sido una jornada bastante violenta en Santa Cruz, justamente en el día 21... Hay que recordar que Fernando Camacho había utilizado este número como altamente simbólico, dado que se recordaban los 21 días entre que iniciaron las protestas en 2019 con la, el derrocamiento de Evo Morales el 10 de noviembre. Y bueno, hoy día se cumplían 21 días como una especie, vamos a decir, de número cabalístico en términos políticos. Pero bueno, ese, esta fecha se celebró con una alta carga de violencia en la cual se quemó la Federación Campesina en Santa Cruz, se asaltó la Central Obrera Departamental, haciendo, habiendo saqueos pues, de, de varios de los elementos que existían allá adentro, y hubo una marcha de parte de guirmealistas y transportistas que salió pues, con dirección al centro de Santa Cruz y a la altura del segundo anillo fue eh, fuertemente enfrentada, por grupos que la CIDH ha catalogado como paramilitares, no me refiero a la Unión Juvenil y Cruceñista, y que bueno, desde eso hasta bastante entrada de la tarde, el enfrentamiento eh, tomó fuertes dimensiones. ¿no? Entonces, ahorita estamos en esta circunstancia, el país está observando, naturalmente sectores obreros, sectores campesinos y distintas fuerzas políticas han pronunciado condenando estos hechos pero bueno, qué hacer frente a eso es algo que todavía está en la discusión en el aire. Esos temas, pues la violencia que se está viviendo hoy día en Santa Cruz, eh, estaremos discutiendo hoy. Adelante, por favor, con la nota. Los grupos eh, que están eh, este, a favor o acatando el paro cívico indefinido en esta oportunidad... Han logrado llegar hasta la operación eh, de campesinos, de los interculturales. Están atacando los que vecino, vecino! ¡Ya le hicimos mierda! ¡Ya la tomamos la celu, hijo de puta! ¡Carajo! ¡La mierda! Bueno, para iniciar la discusión, quisiera que igual, si podemos pedir la producción, transmitamos las imágenes de lo que fue la, la quema de la Federación Campesina. Si las tenemos. Ahí estamos con imágenes que quizás fue el momento más dramático y simbólico de la noche, del día. Mejor dicho, estamos hablando de un ataque bastante dirigido a un sector, como igual Javier mencionaba, históricamente vulnerable, históricamente discriminado. Entonces, más allá de los hechos violentos, que sin duda son altos, eh, también hay una carga simbólica, me parece, en, en, este, en esta agresión, que se suma además a las agresiones que ya había venido sufriendo hace semanas en la sede de las mujeres campesinas ¿no? de la Federación Bartolinas Cisas. Lamentablemente la policía no fue capaz de detener a este grupo delincuencial, a este grupo paramilitar, nuevamente como les digo, catalogados así por instancias internacionales. Y debo decirlo que sin duda es muy indignante, no, no me entra a la cabeza cómo podría ser celebrable cuando ni siquiera ese sector estaba movilizado el día de hoy, si no fue conducida a la gente para ese lugar específico y miren como se puede ver fue completamente destruido. Estamos hablando de que es una federación campesina que también se reivindica además indígena, ¿no? que se, también se suma la cuestión a las agresiones que también se sufrió el pueblo Ayoreo en el marco pues, de, esta, de estas protestas. Ahora sí, regresaremos por favor. Muchas gracias. Eh, empezaremos eh, contigo, por favor, Este, Ale, no mm -hmm. a variar. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien. A ver, eh, todo es cuestión de estrategia. Ahora, partamos de lo siguiente. Yo estoy muy en contra de lo que han hecho sobre la Central Obrera Departamental y de la Federación de Campesinos, no por el hecho en sí mismo del lugar, sino por el hecho de... Eh, que han revitalizado dos organismos sindicales ya decadentes a nivel nacional. Uno es la COP, que ya es decadente, el señor Guarachi, como buen oportunista, trata de salir en estos escenarios y obviamente le han dado un, una buena excusa. En este caso, atentar contra la Central Obrera Departamental. Gran error técnico. O sea, si algo está muriendo, no le des alas. Y lamentablemente esta mala estrategia del Comité Cívico o de esta institución que está... ...que está llamando o está convocando al conflicto... ...está mal dirigida... Eh, ...de la Federación de Campesinos de la misma forma... ...no vamos a decir pobres campesinos y todo ello... ...porque me parece paternalista... O sea, ...el campesinado, el obrero... ...siempre han sido elementos políticos... ...que han eh, definido el rumbo de la historia de Bolivia... ...y decir pobrecitos, víctimas de... ...es ser paternalista... ...considero que estos dos sectores han sido combativos... ...hoy por hoy no lo son... ...son instituciones decadentes... Y en función a eso, al hacer estos atentados, lo único que han hecho es revitalizar su dirigencia sindical a nivel nacional, inclusive. Gran error. Segundo elemento, eh, me parece interesante que lo del 21 o 21 días, no quiero usar malas palabras, pero ya, señores, un poquito más de cabeza intelectual. No hace, no, no hace daño ver un programita de TV donde se hable de política y quizás... ¿Qué mejor si tienen el título de irreverentes? Darían luces. Pero bueno, eh, el hecho está en que yo, creo, yo veo que en este momento el señor Calvo y el señor Camacho ya no se están peleando la disputa de la dirigencia sindical del departamento de Santa Cruz, no se están eh, disputando el ejercer o inestabilizar al gobierno, sino es más ya una disputa interna. Es una disputa interna donde, donde, les han, donde ellos saben que si no hacen algo, si el gobierno realmente no les hace caso, lo pierden todo internamente. Todos sabemos que todos los partidos y organizaciones sindicales responden a intereses económicos de uno u otro partido político, eso no lo vamos a negar. En función a esto, el señor Camacho y el señor Calvo responden a intereses económicos. Y estos intereses económicos, como lo he dicho en varias oportunidades, invierten. Y si no ganas, obviamente buscas culpables. En función a esto, estos dos personajes ya tienen eh, tres tipos de muertes. La primera frente a su representación nacional como líderes de oposición, la segunda como articuladores políticos que puedan interpelar al Estado y la tercera que más les va a doler es que ya están perdiendo todo tipo de respaldo de sus principales auspiciadores. Javier, por favor. Sí, mm, a ver, yo quisiera empezar con un recuento de los hechos, uh -huh. ya que creo que es muy importante, uh -huh. que voy a empezar hace dos días con el 9 de noviembre. Eh, Camacho y Calvo declaran el mismo día del discurso del presidente que va a haber consecuencias, eh, que van, amenazan de muertes, de que va a haber muertes eh, si, si el gobierno no se con la fecha de 2023 y que van a radicalizar las medidas, dejando implícito que van a quemar instituciones. ¿ya? Sí. Eh, se, se, se lo lanzó al aire, pero no concretaron en nada. El 10 de noviembre, el día de ayer, eh, dos personas fundamentales se desvinculan eh, del paro cívico. Uno es Cuellar y segundo es Manfred Reyes Villa. Eh, Cuellar, desde la universidad, ha dicho que se han alcanzado todos los objetivos que buscaba el Comité Interinstitucional con la excepción de la fecha y que no hay motivo para seguir movilizando. Eh, por su lado, Reyes Villa dice que es una movilización totalmente política y que el señor Camacho es un capricho suyo el seguir en esta movilización. Cuando esto deja a los cívicos con prácticamente solos, con excepción de su querido amigo Arias, nadie más lo, les presta atención, ni siquiera en su propia ciudad. Perdieron la alcaldía, perdieron la universidad, perdieron las otras alcaldías del municipio de Santa Cruz, perdieron a todos los gobernadores de oposición de Bolivia, y salvo Arias, insisto, nadie los apoya. Entonces, ¿qué pasa el 11 de noviembre? El día de hoy, ¿No? Mm. Primero, hay una marcha de gremiales que llega al monumento del chiriguano en, y ahí son interceptados por la Unión Juvenil Cruceñista. Aclaremos de que en la marcha de gremiales, eh, que en el evento de gremiales en el chiriguano, era una convocatoria que no estaba desbloqueando y era una convocatoria que iba a dar con una especie de mitín. No, iba, no busca generar conflicto. Aún así, la Unión Juvenil Cruceñista interviene y los ataca. Se da toda un, una serie de conflictos, particularmente porque los familiares de las dirigentes gremiales tratan de defender a sus madres, lo cual es totalmente lógico y defensible. Y se da un enfrentamiento que empuja a los gremiales hacia el primer anillo. en La medida que son empujados hacia el primer anillo, eh, cuando de la policía interviene eh, para evitar más violencia. Aclaremos de que la policía en todos estos conflictos ha separado y ha gasificado ambos bandos, tanto en La Paz como en Santa Cruz. Cada vez que ha habido conflictos, ha separado y ha gasificado ambos bandos. Sin embargo, esta vez lo que ha logrado la Unión Jovenil Cruceñista ha sido emboscar la policía con el uso de motocicletas y así poder dispersar a la policía, obligando a los criminales a retirarse. Pero en lugar de perseguir a los gremiales, lo que hizo la Unión Joven del Cruceñista fue ir a la Federación de Campesinos, que no queda sobre el primer anillo, sino queda en lateral. Es decir, en vez de continuar con el conflicto o hacer un mitín donde estaban, atacaron una institución que no estaba involucrada en la movilización de hoy. Más? Ya han visto los videos, ahí está justamente en batalla, cómo se quemaron la institución en ese momento. ¿ya? Mm. Eh, ahora, algo que... ...no está en el video porque yo creo que es súper importante señalar... ...es que hizo la unión juvenil cruceñista una vez que quemó... Eh, ...la Federación de Campesinos... ...se pusieron a corear en el primer anillo... ...independencia... ...ese era su eslogan... ...¿cuál era su grito de guerra una vez que habían ganado? ...independencia, independencia... ...el separatismo de aquí vuelta señores... ...y solamente para cerrar justamente... ...aparte de la quema de la sede de la COT... ...también han amenazado con tomar el INE, Entel y BTV... ...ya... Mm. Ahora, ¿qué nos deja el día de hoy? ¿Qué nos deja hoy? Que la extrema derecha, como viene amenazando desde hace tiempo, ha abandonado nuevamente el camino democrático. ¿ya? Uh, y en ese sentido ha decidido que la violencia y las amenazas son su forma de imponer su voluntad política en este escenario. ¿ya? Y en ese sentido... Va a actuar con violencia, solamente va a medirse, solamente va a respetar los resultados que provengan de la violencia y segundo, va a tener como agenda política abiertamente el separatismo. Mm. Cuando, cuando la organización que coordina el paro llama abiertamente a Independencia de manera oficial en un evento suyo, que podríamos decir que es esta victoria que están celebrando de ellos, entonces significa que ya se ha vuelto de nuevo a la narrativa separatista. Ya no es una exageración de los masistas, sino, vean, busquen los videos, ahí están, ellos mismos lo dicen. ¿Ya? Ahora, yo creo que lo fundamental aquí es dimensionar la gravedad de la situación. Sin duda que Camacho y los suyos están dispuestos... A, a ir abiertamente a una confrontación y, a, y ya están hablando previo, totalmente de retornar a la senda del separatismo de 2008-2009. Probablemente todavía no tengan un roza probablemente todavía no tengan las armas que necesitan para un proyecto de esa escala, pero ya han, han declarado su intención, ya han declarado su posición política para abordar esto. Entonces, toda la sociedad boliviana tiene que estar atentos a las consecuencias de esto y actuar en consecuencia. Lucio. Bueno, eh, creo que el tema de la violencia es un tema central, importante, se da desde los dos bandos, claramente Omar Quiroga, director del ABC, no es un gremial, no es parte de, las, de los movimientos eh, sociales, de los movimientos sindicales, pero es el que reparte eh, petardos ¿no? en las movilizaciones, entonces hay una injerencia, se quiera o no ver, de parte de actores del Estado ¿no? en las movilizaciones, se vuelve a generar este proceso eh, de conflictivo en el, en, en, en, en, en el seno de las movilizaciones de la sociedad y claramente hay un favoritismo de parte del Estado, eh, que no es cierto, yo no coincido con, ja con Javi acá, de que la policía va y gasifica a los dos bandos, eso es mentira, todos sabemos cómo se da. Todos sabemos que hay un auspicio estatal a algunos sectores movilizados y eso no es nuevo, no es solo del movimiento al socialismo. También lo hicieron las dictaduras militares, también lo hizo el MNR en su momento. Entonces hay una eh, relación directa. ¿no? Me parece que si bien el conflicto en Santa Cruz es verdad, ah, ya no tiene el mismo apoyo, hay ciertos sectores eh, como el, el, el rector de Lugrán y otros que... Eh, directamente ya no van a apoyar el paro el paro para mí tenía que haber y va a acabar con seguridad el día domingo no en el cabildo las la, porque ya no hay la misma intensidad del paro pero el paro ya ha logrado no que el gobierno por lo menos se comprometa al tema de eh, los recursos del pacto fiscal ha logrado que se dé una redistribución de escaños y es algo que el gobierno se negaba a hacer con la entrega de los resultados eh, en, en un tiempo determinado ¿no? Y por último, creo que lo más importante de, de, del proceso del paro Es que ha visibilizado ¿no? Que eh, ha mostrado en, a flor de piel de Que hay una división dentro del movimiento al socialismo Una división, y acá habría que preguntarnos A qué ala pertenecen los eh, compañeros del movimiento al socialismo Si es la ala arcista o es la ala evista porque creo que en este momento hay una... El, el, si, aquí se muestra como si la demanda del censo do, 2023 se hubiera, se hubiera quedado ahí, se hubiera quedado solamente en el Santa Cruz. Pero lo más raro es que ha sido impulsada también, ¿por quién? Por Carlos Romero, ex ministro y mano derecha de confianza de Evo Morales, y él mismo menciona que se debería ver, eh, que el gobierno de Evo Morales hizo en 10 meses el censo eh, el año que le tocó y dice que además en conversaciones personales, Evo Morales le hubiera dicho que hubieran hecho en seis meses el censo. Entonces acá yo creo que se está visibilizando, el paro ha tenido la capacidad de visibilizar y ni con Gotita ni con Poxipol se van a volver a pegar eh, Arce y Evo Morales, Arce, eh, Choquehuanca y Evo Morales. Eso creo que es eh, un punto central el, el del paro de Santa Cruz y claramente Santa Cruz muestra que tiene, eh, que tiene una capacidad importante de movilización en las calles. No, eh, no solamente los sectores eh, conocidos como la Unión Juvenil Cruceñista, que tienen tendencias derechistas que tienen tendencias de extrema derecha, sino también es una ciudad de migrantes, ¿no? Inmigrantes, se habla de que más del 50% de la población cruceña vendría del, del sector como nosotros llamamos del Collao, entonces creo que eh, no es solamente generar una división, un tipo de binarismo, sino que hay una conflictividad más grande, ¿no? Y bueno, eso por, por ahora. A propósito de sectores que están abandonando la movilización antes de pasarte la palabra, Chiara, eh, no sé si tenemos las imágenes del rector, Vicente Cuella. Para, para, falla, si calla, calla, y los jóvenes que están llegando, vienen contra algunas personas que tratan de aprovechar de este movimiento ciudadano haciendo política y lo, lo decimos públicamente yo soy una persona equilibrada voy a ser siempre respetuoso y voy a mantener una línea institucional pero créame también que no es fácil dirigir cuando hay personas que están aprovechándose políticamente y cuando yo realmente Llegue a mi tope, también le voy a decir de cara al pueblo, yo no me voy a dejar utilizar. Y tampoco vamos a prestarnos como institución que nos utilicen para afanes políticos partidarios. No basta con ir a visitar Rotonda. Eso es fácil, así podemos estar seguramente 10 años en paro indefinido. El pueblo tiene que entender que los líderes también están al lado de su pueblo, que también se están sacrificando al lado de su pueblo. Yo evito ir a la rotonda. No me gusta figurar en nada porque el afán de participar en esta comisión interinstitucional no fue figurar. No busco crédito de ninguna naturaleza. No quiero ni perjudicar ni favorecer políticamente a nadie. He decidido, hemos decidido con el señor director, siempre mantener una línea institucional. Esta, esta universidad debe salir del adormecimiento. Pero las redes sociales ahora difunden todo y veo algunos algunos políticos haciendo campañas con su megáfono, con su parlante por toda la rotonda. No, eso no, no está bien. Yo por lo menos no me voy a prestar, y disculpen la sinceridad con que les hablo. Yo, si veo que esto continúa, yo prefiero dar un paso al costado y como un ciudadano más siempre voy a estar al lado de mi pueblo. No necesito ser vocero para seguir defendiendo a este pueblo. No necesito ser vocero de nada para estar al lado de mi universidad, para defender los derechos de mi universidad. Permítanme también que yo me sincere, pero creo que muchas acciones, en vez de ayudar y fortalecer este movimiento, perdónito. Asimismo, el vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Manfredo Bravo, la noche de ayer afirmó Aquí lo que importa es que la población está cansada, hablándose de la gente que está en paro. Ya no es el ciudadano común el que está bloqueando. Hay gente mal viviente, gente borracha, gente drogada en los puntos de bloqueo. Incluso en Santa Cruz ya se está hablando de eso. Ahora sí, a Kiara, por favor. Ya. Yeah. Eh, quería referirme primero a algo que dijo Javier que creo que ha sido un poquito, le faltaba un poco de dureza él dijo la extrema derecha ha abandonado el camino democrático yo creo que la extrema derecha nunca ha seguido el camino democrático lo que ha pasado hoy es algo simbólico lo que se hace contra los campesinos, contra la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia es algo simbólico porque no solo se entra y se quema la, la, la, su edificio sin ninguna razón, porque ellos ni siquiera se estaban manifestando ni estaban haciendo nada al respecto. Si no, se intenta quitar su cartel y se hace este festejo que viene así a notar Javier después, ¿no? Luego se ataca a la central obrera. Eh, se repite lo mismo en nuestra historia desde hace, no sé, un siglo. La oligarquía, ahora la oligarquía cruceña, amedrentando a campesinos, amedrentando a indígenas y amedrentando a obreros para mantenerse con sus privilegios y para poder seguir explotando, haciendo lo que se quiere con el país y estando en la cima económica, social y política. Ese es el fondo del asunto y hay que entenderlo así. Eh, me, hace, me, me, me parece que deberíamos cuestionarnos sobre todo, y, y para cuestionar a, a, a los que se dicen pititas o están por ese espectro político, ¿Por qué seguimos hablando de 21 días? Es decir, se hablaba de 21 días porque supuestamente en el discurso Pitita eran los 21 días de resistencia uh -huh. contra que Evo, el dictador, estaba en el poder. Evo ya no está en el poder. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Es decir, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué seguimos con este discurso? Porque se ha convertido no en sacar a Evo Morales del poder, se ha convertido en sacar a quien nos quita nuestros privilegios o no nos guste del poder. Es decir... No vamos a, por más que la mayoría del pueblo boliviano haya votado por algo, no lo vamos a aceptar y vamos a sacar a quien no nos gusta del poder. En eso se han convertido los 21 días. Y, y los, la mayoría de los pititas eh, se identificaba con esto y, y yo apelaría a que se cuestionen a qué sector, a qué sector están eh, bancando, a qué sector están apoyando. Porque bueno, sí, eh, el, el movimiento al socialismo hizo muchas cosas cuestionables, malas, la reelección, la primera de ellas o la más grande de ellas, pero estás tomando eso como excusa para perpetrar la violencia y el amedentramiento de las oligarquías, porque aunque les apoyen, eh, no sé, los pititas que quieran apoyarles, es algo simbólico. Hoy ha habido una marcha en Santa Cruz de mujeres gremiales con sus ataúdes pidiendo con unas poleras de que no haya más paro, por favor, con sus ataúdes diciendo no nos maten más, por favor, ¿no? que no haya más paro, por favor. Y creo que, creo que desnuda que busca un bloque y que busca el otro bloque. Tenemos un bloque que está eh, viendo violentados sus derechos, que está siendo atacado, es, las mujeres están siendo atacadas, las mujeres indígenas y campesinas están siendo especialmente atacadas en Santa Cruz. Es decir, no estamos hablando de que solamente es un sector que protesta y para y no deja pasar a cualquier persona indiscriminadamente. Uh -huh. Van y violentan a mujeres a lloreas, van y violentan a mujeres de pollera, lo dijimos ayer. Hay más de un testimonio de una mujer de pollera a la que le obligaron a bajarse su pollera porque no podía estar ahí por ser una mujer de pollera y no tenía derecho. Entonces, no es que se está hablando de un paro porque se quiere un censo, hay videos y pruebas suficientes, y todos los que están en Santa Cruz lo saben. O sea, se está violentando selectivamente a ciertos sectores de la población. Por eso yo repito, y no voy a dejar de repetir que es fascismo, porque no están parando porque quieran que el gobierno cambie las cosas. Están parando porque quieren amedrentar a ciertos sectores de la, de la, de la población cruceña y de la población boliviana. Por eso se ataca a indígenas, por eso se ataca a mujeres indígenas y a obreros. Y se ha visto hoy quienes decían... Eh, como aquí Mauricio tanto decía que no, que es un tema por el censo, que el pueblo cruceño está ahí defendiendo su derecho del censo, es falso. O sea, finalmente lo, lo que hemos visto hoy, lo que hemos visto los días pasados, es que se hace violencia selectiva a ciertos grupos. Y eso no es porque tú quieras un censo. O sea, ¿qué tenían que ver los campesinos y qué tenían que ver los obreros en, en, este, en este sentido? Otra cosa, me parece muy mal que Alem diga que es vergonzoso, que ya la, la Federación de Campesinos no hace nada... A ver, en gran parte quienes han hecho el cerco han sido ellos. Y bueno, digo, no ha sido nada vergonzoso el cerco, le ha cortado a la oligarquía el cuello bastante y ha sido una cosa que se organiza en dos días. Luego, una cosa que me parece eh, cuestionable y me parece que, que nos tendríamos que preocupar, más allá de que estemos viendo un ejercicio de unas minorías para oprimir a otras con violencia, es que ayer la ministra de la presidencia dijo que se hicieron las denuncias pertinentes contra estos actores que estaban generando violencia. Pero hoy Camacho va a sus anchas, a la policía, y, y le reclama y dice, si me quieren que me arresten. Esto me recuerda a 2019. Y ahí creo que Lucio está muy equivocado porque dice que la policía está auspiciando el lado del MAS. Digo, si no hemos visto las imágenes... ...de la quema de la Federación de Campesinos, tampoco es que teníamos a 500 personas quemando a la Federación de Campesinos. No eran muchas personas y es una excusa barata decir que la policía se ha visto rebasada. En el caso de la Central Obrera Departamental, se había avisado horas antes que la estaban rodeando, que iban a ir y no había ni un solo policía. Me parece absurdo plantear que la policía está defendiendo o auspiciando al lado del MAS, porque en todo caso es lo contrario. A ver, si se ha avisado por todas las redes que iban a ir a entrar a ver a Departamental, y no sé si han visto los videos, pero se entran así como Pedro por su casa, rompen la puerta y no hay ni un policía. O sea que me parece absurdo hablar de eso. Eh, eso, eso por ahora. Sí, en este, relación a este último punto que mencioné que era de la policía, incluso hubo un momento irónico en la tarde que está, si no me equivoco, es el comandante departamental de la policía al lado de Luis Fernando Camacho, haciendo una conferencia de prensa. Y el policía le dice, eh, hemos acordado con el hermano gobernador de que van a bajar la intensidad, pero en el mismo tiempo estaban tomando la central obrera departamental. Y no había ¿no? un policía. Entonces, yo creo que sí, igual coincido, que es un poco más complejo ahorita el rol que está jugando la policía. Tenemos un par de mensajes, por favor, si los podemos transmitir. Buenas noches, irreverentes. Me parece sospechoso que la violencia se desate después de la reunión de Tuto Quiroga con Calvo. Mira, interesante. En el 2019, Tuto fue protagonista y ejerció poder sobre la fuerza aérea. Mira, es un, es un dato interesante que nos manda este mensaje. Ahorita lo estaremos tocando. Siguiente, por favor. Buenas noches a todos. Las intenciones separatistas se veían venir. Curiosamente, hay anuncios pagados en Facebook para profundizar el sentimiento camba entre comillas, páginas y páginas que promueven el fanatismo por el departamento de Santa Cruz. Me acuerda a la propaganda nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. Hablando de fanatismos, tal vez igual se pudiera mencionar el tema de los cabildos recientes que se hicieron, en el cual Luis Fernando Camacho tomó un lugar de, de pastor. Evangélico, ¿no? diciendo que estaba el pueblo con Dios y que era una determinación de Dios lo que tenía que resistir. Pero tocando ese punto del primer mensaje que me parece interesante, Tuto Quiroga aparece el 2019 y se desata un poco igual la violencia, empieza a tirar las líneas legales y al mismo tiempo se sabe por pro boca propia y por distintos testimonios de que él estaba en el teléfono diciendo que tenía que hacer o no la fuerza aérea aparece públicamente hace unas pocas semanas y nuevamente estamos viendo otro nivel. Se tira una línea de la Asamblea Legislativa para que cambie, el, como vamos a decir, vaya el conflicto a la Asamblea y empieza este, este nivel de, de conflictividad en Santa Cruz. ¿Tú cómo ves, Javier? Yo como lo veo. Uh -huh. eh, en, en primera instancia, sin duda que hay siempre una coordinación entre los aparatos, podríamos decir, norteamericanos y las protestas de la derecha. Siempre hay un grado de vinculación, varía, oscila. También por eso me parece muy interesante la posición de Manfred, porque eh, Manfred suele ser el representante local de los republicanos. Entonces, sí. cuando Manfred de, de, de, de, le quita el, el apoyo a Camacho, significa de que al menos una facción se ha separado. Pero como sabemos, Estados Unidos es una estructura súper grande, son 360 millones de personas, tiene más de 20 agencias de inteligencia. Entonces, eh, tú te puedes representar a, a los chicos A y Manfred a los chicos B. Los chicos siguen respaldando. No, no por nada se ha dicho eh, que Carlos Mesa se ha visto obligado a salir a defender a Camacho de la noche a la mañana con esa propuesta del censo 2023. Parece que hay órdenes desde arriba, al menos hay un sector en Estados Unidos que trata de, de respaldar las movilizaciones de Camacho. Ahora, dicho eso, yo, yo, creo, yo, yo sí quiero trabajar un tema que me parece súper central. ¿ya? Um, a ver... Yo no le voy a preguntar a Lucio si es fascista o un tonto útil de los fascistas. En ese sentido, yo solo sé que está en la oposición y que ocupa un rol en la oposición. En la mesa aquí de debate es una mesa de análisis político general, una mesa de análisis político de la coyuntura del país. Preguntar nuestras posiciones sobre qué opinamos, de no sé, de qué café toma Camacho en las tardes, nos resulta relevante. Estamos viendo el tema de Santa Cruz. Ah, hay cinco muertos en Santa Cruz. Desvía el tema con Evo Morales, no solamente me parece una estrategia pésima, sino que además deshonesto, que es lo peor. Y en ese sentido, manteniéndonos en el análisis de lo central, eh, la escala, como decía muy bien Kiara, sin duda la amenaza fascista está ahí presente, la amenaza separatista está ahí presente. Y ahora la cuestión es, eh, también comparto con Kiara que la solución no es enviar cuerpos represivos. Esto no se resuelve mandando 5000 policías a Santa Cruz. No es esa la solución. Porque creer que después del 2019 que la policía es leal a un gobierno democrático es un error. Y todas las derivaciones lógicas de esa afirmación tienen que pensarse cuidadosamente desde el bloque popular. En ese sentido, eh, hay que deliberar, hay que pensar pues, también sabiendo que con quiénes contamos y con quiénes no contamos. Y ser muy honestos sobre eso, porque un error de cálculo puede, nos puede causar eh, una situación de alta violencia. Tenemos que ir rápidamente un corte y ahorita continuamos con la discusión. Y regresamos. Ahora sí, Lucio, te paso la palabra por alusión. Sí. Eh, bueno, lo que yo quiero hacer un poco en el tema del debate no es eh, algún tipo de deslealtad, ¿no? sino que trato de descentrar el tema del debate, porque estamos muy metidos nosotros en, en algún punto en debatir ciertas posiciones, Binaristas, ¿no? Que muestran solo, como si todo fuera negro y todo fuera blanco Cuando en realidad la coyuntura política Y la configuración del campo político Se está enmarcando en otra clase de actores Y en otra clase de significados y disputas por el significado ¿no? Entonces creo que ¿Por qué menciono yo a Evo Morales? O sea, parecerá que eh, es algún tipo de fetiche quizás Pero no, no es así Acá hay un tema fundamental en los últimos días, Evo Morales ha sido puesto por el ala de renovación que tiene su origen en la, en la ala pacificadora del año 2019 dentro del propio Movimiento al Socialismo, como eh, un sujeto opositor al gobierno de Arce Catacora y el más incluido en esa fórmula, porque muchos dicen que es... El PC1, el que tomaría las riendas del gobierno. Puede estar equivocado o no, pero hay una división eh, importante dentro del movimiento al socialismo. La, lo de la sigla sí, del PC1 es otra cosa, ¿no? Pero es un punto central, ¿por qué? Porque sale Romero a debatir sobre el censo, sale Romero a anclarse también a las posiciones que tiene el Comité Cívico de Santa Cruz. Pero perdona y los, tengo que interrumpir porque. Romero no es Evo, ¿no? O sea, él, fueron ministros, pero desde entonces, o sea, ¿se puede atribuirle al Evo las palabras de Romero? Cuando él incluso organizó una marcha hace un día en Pando, dándole apoyo al gobierno. Claro, pero a ver, Rom, eh, si Romero está diciendo que han conversado con Evo Morales, no sé, o sea, díganle a él. Yo no estoy, yo no estoy colocándole palabras a la boca, tendrían que ir como... Eh, como posición dentro del propio movimiento al socialismo y rebatir a las palabras del propio Romero, quizás sancionarlo sería lo correcto, no sé cómo se maneja, qué capacidad autocrático no hay en el movimiento al socialismo. ¿no? Uh -huh. Pero justamente Chiara decía, hablaba del cerco. Eh, la gente de Santa Cruz fue donde estaba la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos y fue, ella decía que fueron porque ellos hicieron el cerco. Bueno, el cerco, ¿quién lo hizo? ¿A quiénes corresponde esta, esta estructura política y esta estructura sindical? Es pues a la gente de Evo Morales y el pacto de unidad, porque el pacto de unidad es una manera de control fuera de las estructuras estatales de Evo Morales y radica en, el, en, en, en las organizaciones sociales. ¿no? Entonces creo que por eso yo lo, lo meto a la ecuación y es importante mostrarlo, visibilizarlo, ¿no? porque eh, creo que hay ciertos grados y hay acusaciones en nuestra coyuntura política donde el propio diputado del Movimiento al Socialismo, Cuellar, menciona que además hay una relación entre Evo Morales y Camacho por la relación que tienen en, en el asesor Walter Chávez. Entonces me parece que la idea de ver no solamente ya una polarización dentro de la coyuntura política, sino además ver... Diferentes grupos de conflicto, para mí los más fuertes, claramente, las estructuras de Santa Cruz con calvo, eh, con calvo a la cabeza, más que Camacho, tiene más respaldo de la gente. Eh, Calvo en este caso, por el otro lado el gobierno central con las estructuras estatales y por el otro lado Evo Morales, ¿no? Con las estructuras. Y el resto de la oposición todavía no se estructura, no tiene fuerza, no hay intenciones golpistas acá y vengo insistiendo hace mucho, ¿no? De que la única estructura, aparte de la organización de Santa Cruz, que tiene capacidad de desestabilizar este país, es pues nomás la estructura que sigue perteneciendo a la centralidad del Chapare. ¿no? ¿Qué era? Bueno, lo que a lo que Lucio se refiere como la gente de Evo Morales hay que darle la noticia que es un porcentaje importantísimo de la población de Bolivia. Tenemos ya casi dos millones de militantes en el MAS, entonces me parece absurdo de hablar de la gente de lo importante y por lo que hasta ahora el MAS sigue siendo digamos, el partido, el instrumento hegemónico dentro de la política nacional y nadie le puede hacer frente. Eh, es que es un instrumento, es orgánico, hay, hay muchas organizaciones que son parte de, que, que deliberan, por eso es un partido revolucionario, que deliberan, hay disensos, hay peleas, como siempre, como las debe haber, pero creo que ya eh, podemos dejar un poco atrás el tema de hablar de la gente del de este y la gente del otro, porque, bueno... Si estuviéramos hablando, y como tú bien mencionabas, Andrés, de, de, que, de que sí eh, la, hubiera un agente de Evo y otra gente de Luis Arce y estuviera el tema totalmente fraccionado, no tendríamos una fuerza de calle como la que ha demostrado el cerco, no tendríamos una fuerza de calle como la que han demostrado todas las marchas en el último año. Entonces creo que ese es un discurso falaz, creo que ese es un discurso que nos han vendido Cuando Luis Arce iba a asumir el gobierno nos decía No, es que ese títere de Evo Morales, ahora que hay división Que porque Romero dice, que porque el otro dice eh, El tema de Cuellar, me también daría la noticia que ha sido expulsado del MAS Entonces, nada, creo que habría que ubicarnos un poco en ese sentido Hablar de la gente de Evo Morales es un discurso de odio y estigmatizador porque te estás refiriendo, a lo que Lucio se estaba refiriendo, no es a la gente de Evo Morales, es a la gente militante del MAS, de base, ¿no? Entonces, eso. Luego, hablando de lo que decía bien el comentario eh, de, de alguna de las personas que nos escribió, sobre Tuto es muy importante, porque como a mí me llama la atención que Camacho vaya tan a sus anchas y, y esté ahí con la policía tan feliz... También debería llamarnos la atención que justo como, como pasó en el 2019, pase que aparece tutuidad directrices, ¿no? Porque en 2019, y por eso repito que hay intenciones de golpe, en 2019 no fue que Camacho, por ser muy valiente, le dijo, Evo, le voy a entregar una carta y demás, lo dijo él mismo, lo hizo porque su papito le había pagado a los militares para hacer el golpe de Estado. Eh, Tuto no viene de Miami y da esas directrices por casualidad, bien lo decía, o sea, hay que tener solo sumar dos más dos y ver que él, por alguna razón que no conocemos bien, ha llamado y era el comandante de las Fuerzas Aéreas sin tener ningún título ni nada, y ahora está ahí de nuevo. Eh, Camacho envalentonado y Tuto ahí, suena a golpe de Estado, suena a lo que vimos antes. Luego, hablando de cuál sería la salida que, que debería tener el gobierno, que debería tener el bloque popular de... Cómo enfrentar esta violencia fascista Una cosa es cierta El bloque popular nunca Hablando de la, las mayorías Hablando del, del bloque campesino, indígena, obrero Nunca va a contar con el apoyo Ni de la policía ni de los militares Eso tiene que quedar claro Creo que ha quedado claro sobre todo Por lo que nos ha pasado hace tres años uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cuál es la manera del gobierno nacional De evitar esta violencia fascista, racista y machista? Basándose primero en los derechos que se han otorgado en la, en la nueva constitución En la nueva constitución se habla de que no se puede y debe ser condenado el racismo, machismo, etcétera, etcétera Obviamente no es un mundo ideal en el que el aparato de la justicia va a decir Bueno, si sí, Camacho, eres racista, vas a ir preso Sabemos que la plata maneja todo en el aparato judicial Pero tiene que haber un, tiene que haber un intento de que el aparato judicial actúe ¿Y cómo vamos a hacer que el aparato judicial actúe si el aparato judicial siempre actúa por el dinero que se le pone? Presionando desde calle al aparato judicial, escarchando a los jueces que no hagan su trabajo, presionando sobre los casos golpes. Esa es la única manera, haciendo una presión popular de calle, que la tiene el bloque popular, al aparato judicial y al ejecutivo, uh -huh para que también coacciones sobre eso para que se haga justicia porque a ver, estamos hablando de un camacho que ha confesado que su papá pagaba militares para que hagan un golpe de estado y maten gente y no está en la cárcel estamos hablando de un Carlos Mesa que tiene X casos de corrupción el tema de sus cheques cuando le pagaron para que sea presidente y no está en la cárcel uh -huh. tenemos a los actores de un grupo que ya ha sido calificado como paramilitar, uh -huh. como son la, la UJC, ahí están campantes que los apresaron un día 10 y luego los liberaron. Creo que esa es la respuesta, creo que eso es a lo que se tiene que enfocar la política nacional ahora mismo, porque si no vamos a seguir repitiendo el ciclo. Pasó en 2008 con menos éxito, pasó en 2019 porque se organizaron mejor, mayor, mayor financiamiento, ahora puede volver a pasar, pero ¿cómo vamos a cortar este ciclo? Es la pregunta. No vamos a cortarlo llorando de que Camacho es un desgraciado, porque todos lo sabemos. Eso nada más. Eh, vamos contigo, Alan. Gracias. Ah, perdón, mil disculpas, me claro. lo estaba olvidando. Eh, tenemos reciente información de que el presidente Luis Arce Catacora va a dar una conferencia a las once y media, de aquí a una media hora, 35 minutos. Vamos a transmitir en vivo desde aquí, desde Avia Yala. Seguramente va a ser información muy importante con respecto a lo que sucedió hoy en Santa Cruz. Ahora sí, Alem, mil disculpas. Ya. Yeah. Eh, a mí me parece interesante las palabras de Kiara, en el sentido de que movilicemos a la gente popular. Como no tienen que trabajar y no hacen nada, bueno, que se movilicen, ¿no? Segundo elemento, en su mismo discurso, muestra la incapacidad del Estado y los administradores del Estado, que sería el movimiento al socialismo, para resolver estos problemas. Y entre ellos el defensor del pueblo, gran militante del movimiento al socialismo, que es ineficiente. Y eso es lo que está mostrando que ahora, en vez de poder ayudar al movimiento al socialismo, obviamente los hunde más. Falta de estrategia. Autocrítica que siempre dices que no tenemos. No lo, lo tienen. Siento. ¿Tienen ¿Y error? qué acabo es, de hacer? Es cometer ¿Qué acabo un error. De hacer? Es cometer ¿Qué error. Acabo de es hacer? cometer error. Ay, vale, no es, vale, no es autocrítica, no es, es error. No es autocrítica que no, me acaba, que acabe de criticar al más No, no, no, has, no, has criticado, te has equivocado. Ah, me he equivocado. ¿Cómo wow. eres tú mi árbitro. De eso se seguí. trata una mesa seguí, de debate, ¿no? Siguiente. A ver, estratégicamente, ¿qué conviene? Que la policía se enfrente a los de la UJC para defender la c o la Federación de Campesinos de Santa Cruz, o alejarse y dejar que incendie. ¿Cuál es más estrategia? ¿Qué haría usted, señor televidente, para jugar a la víctima? ¿Verdad? Dejar que lo incendien. Fantástico. Esa es estrategia. Pero, perdónale, ¿no son víctimas? No. ¿Los ayoreos no son víctimas? Andrés, es que tú no La puedes... La mujer violada no, no. múltiplemente no es víctima. No, jamás, Andrés. Los muertos no, no son víctimas. jamás, Andrés. Ah. Tú no puedes decir que algo es víctima cuando ese algo ha construido un país no puedes decir, yo, yo, yo no puedo decir los mineros son víctimas de la dictadura cuando ellos han construido la democracia, para mí son, son héroes son víctimas de violencia, no son tienen nada que ver son constructores de una realidad llamada democracia llamarle víctima a esos sectores que han definido económica, social y políticamente la construcción de la realidad boliviana, Ajá. es pues ser mediocre, no mediocres, paternalistas y el paternalismo no puede ser permitido desde ningún punto de vista partidario Alema. y ustedes juegan a la victimización no Alema, hay una, una, cosa, un hay una cuestión mucho más concreta, mucho más que concreta? discursivo Que cuando tienes una víctima, tienes una necesidad de justicia. A ver, no, no, no. suponte. Déjame, déjame dejame, los... concluir. Déjame en octubre concluir. del 2003 no se los ha llamado víctimas, tú, pero tú sí que no, no. es de octubre. Y también son víctimas. igual requieren... Pero el discurso es lo que Igual no. Andrés. No, no, no. Yo te estoy hablando lo bastante concreto, Alem. Si tienes víctimas, requieres procesos de justicia. La, la gente que murió el 2003, héroes, por supuesto, recuperaron el gas, pero también son víctimas las familias y merecen resarcimiento. Merecen tener... Poner en el estrado de un, de un juicio a quienes asesinaron a esa gente. Lo mismo esta gente. Tú puedes ya, decir, bien, feja, pero esa gente que perdió su sede, o la gente que perdió la vida, la gente que ha sido torturada, la mujer que ha sido violada son víctimas y merecen también justicia. No por decir victimismo, ahora vas a quitarles cualquier tipo de resarcimiento. Ahora, vayamos bajo tu misma lectura. Tu por lectura supuesto. está mostrando que en realidad todos somos víctimas del Estado ineficiente. ¿Temas de feminicidio se han resuelto? temas de infanticidio se ha resuelto, uh -huh. temas de pobreza se ha resuelto, uh -huh. temas de desempleo se ha resuelto, uh -huh. no. Uh -huh. Entonces todos, uh -huh. de manera masiva, somos víctimas de la ineficiencia de Estado uh -huh. y me parece plausible desde ese discurso. Porque su, por supuesto y en función a uh -huh. lo que está pasando, en este caso uh -huh. la quema de la, de la central, de, bueno, de la Federación de Campesinos es una estrategia de victimización factible. Por supuesto. Por supuesto que pero hay es una estrategia por supuesto, de victimización. Por supuesto que hay una responsabilidad en el Estado cuando no o de un gobierno. No, más bien porque no es del Estado, de ciertos gobiernos cuando no cumplen esas tareas. Pero eso no quiere decir que si hay una violación en la calle, es culpa del presidente. Hay un violador Pero que viola. No, tú lo estás no, mostrando hay, hay, hay, un, es hay un violador, Ay, mira, hay un violador ya, va, que dale. viola y él es culpable también. El Estado tiene que ahora garantizar la justicia para esa víctima. Esa es su responsabilidad. El gobierno ahora tiene su obligación, no era este, evitar que se uh -huh. queme, ahora uh -huh. tiene que sancionar uh -huh. a quien quemó él que el gobierno no tiene la responsabilidad de quienes me prendieron el mechero o quienes violaron. ¿vale? Ahí estamos Mira, Bajo esa lectura, cosas. yo estoy muy de acuerdo. Y, y, vamos, pero ahora tú, ahora ahora tú, yo no te tú, voy a interrumpir. Pero tú construyes, que que dale, eh, que tú, que construyes, construyes tú construyes todo este proceso de, de arremetida contra lo popular indígena y atribuyes a un estamento, en este caso la, el comité interinstitucional o, la, o el Unión comité, comité. directo, ¿no? ves? Está bien. Entonces yo también, bajo tu misma lectura, tengo el derecho y tenemos el derecho, todos los ciudadanos, de decir, la ineficiencia de Estado nos genera victimización a todos los bolivianos. Eso es ineficiencia de Estado. Igual hay, igual hay culpables, ¿no? no eh, y y esos eso, es culpables ¿no? es quien los protege. El Estado, porque es el Estado, administrado por el movimiento al socialismo, quien administra estos escenarios de poder. Y como no los administra bien, ineficiencia. Somos víctimas de un poder de Estado llamado movimiento socialista Yo creo que, que quien viola es el, es el culpable de una violación. ¿no? Pero bueno, dale, Kiar, adelante. Como lo dije ayer, a ver, Alem y Mauricio... Eh, Aplauden el discurso del macho, violador, golpeador, y dicen, muy bien, no, no, no, no, eso, no. eso claro, es nuestro sector es que, político, no, no lo apoyamos. Así. Cuando golpea, cuando viola y cuando mata, dicen, no, pero es culpa del gobierno nacional. No, Esa fue el, la ley. No, aparte dicen, no dice, hice, dice lo, yo dije que, que hablé de No, el, el movimiento no popular eso, tiene que claro. trabajar y por eso no puede, no puede estar movilizándose. Les recuerdo toda la historia de nuestro país que ha sido el movimiento popular el que ha cambiado y hecho las revolución. Y ha hecho que el país nazca el movimiento popular, por eso es el históricamente masacrado, y por eso, justamente, Entonces, ¿por las si, no entendemos, nacional, el aparato, el aparato si no entendemos la realidad nacional, dominan el aparato nacional. Si no entendemos la realidad nacional, vamos a... el, gobernador, Arce, Catacora, el gobernador que es el Estado, Arce, es Catacora, Camacho también. ¿no? Camacho también es no, el Estado. Hablando momento, Alem, Alem, no Alem, te puedes no, callar es, es cuando sea tu turno. Era, hablas, por favor. No, no, no. Te pido es, respeto. A mí Andrés, te pido a mí respeto. No me ha dejado concluir porque he tenido que preguntas Alem, ni siquiera era tu turno. Alem, pero no si me lo has si dado la de respuesta. No, no, mis tiempos eh, eh, y ahora eh, le estás dando los si tiempos Ni si tu a, a, a no, Para que pueda articularse. Es verdad, propuestas. es verdad, Tierra. Yo, no te, me parece, Alem, yo, te, yo te interrumpí, pero de ahí te, te, di, de ahí te di un minuto y 30 empezó. 30 segundos. No, empezó Un minuto, un minuto que estuvo con cronómetro. Ya hablaste. Le estoy dando un minuto a la Kiara. No la has dejado terminar. Entonces, ahora, como no la has quitado. puedo entender. Como le has quitado 30 segundos. Le voy a dar los 30 segundos a Kiara. Adelante, Kiara. Ya. Súper. Entonces, en ese sentido, eh, si aplaudimos al macho golpeador, violador y asesino y pretendemos que la democracia la tiene que hacer solo el presidente, solito en el Estado, como si la policía fueran los mejores y tuvieran que solo uh, obedecer al presidente y los militares no fueran unos asesinos como conocemos que son, es un absurdo de, de análisis de país. Hay que entender que la democracia es un ejercicio que se construye desde las calles, que se construye diariamente. No podemos pretender que solo votando a Luis Arce solucionen nuestros problemas cuando nosotros asesilamos, violamos y matamos. Nada Gracias. más eso. Lucio. Minuto y minuto. A ver, continuando con esto. Sí. Si vamos a definir todo en las calles y la democracia se define en las calles, entonces se legitima también la quema, ¿no? De, de, de, de la casa, no, de no, no la, la mayoría, federación. ¿no? no, no, no, no, es que no, acá se trata de definir en las calles. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Con Ojo, marzas, no, solo digo que con ese discurso se podría justificar. Luego, cuando se habla de esto de los machos, de los, tenemos una sociedad machista, no importa, tenemos una sociedad andinocéntrica, machista, en el caso del oriente también es machista, y si vamos a hablar de delitos y de violaciones, que me parece el peor ejemplo de colocarlo así, también eh, tendríamos que vincular a algunos expresidentes, ¿no? En el caso de Chaparina, por, por no ejemplo, también la justicia no ha hecho nada, en el caso de Juan Vascopé, la CDH muestra que es uno de los casos emblemáticos de tortura hacia una persona por parte del gobierno de Evo Morales. detenido, detenido, Juan, Juan Bascopé, no, ¿cómo va a estar detenido claro, no, el, el comandante de la policía fue detenido y fue liberado en el gobierno de Áñez de la represión a Chaparina. No, pero discúlpeme, hay una estructura de ministros que ha estado Perdón, ahí. le quito dos segundos, adelante, adelante, le quito dos sí. segundos. Y bueno, me parece que al final esto de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, son las quimeras perfectas del movimiento al socialismo. Quimeras que implica que se ataca a un prototipo ideal de... Eh, de némesis, digamos, pero que al final no suenan ni truenan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la propia incapacidad de negociación de los gobiernos y de los gobernantes de no lograr los consensos necesarios. Y me parece que ahí Arce Catacora está fallando por seguir la receta de Evo Morales. Muchas gracias, Lucio. Para terminar, Javier. Sí, muy rápido. A ver... Justamente han sido los movimientos sociales, el pacto unidad, los héroes de la democracia. Han sido ellos los que justamente en las calles, como muy bien señala Lucio, corretearon a todos los amigos de Lucio y a todos los amigos de Alem y pudieron repermitir que la cheta salga del gobierno y se den elecciones y recuperemos la democracia. Uh -huh. Esos movimientos sociales ahora tienen que deliberar después de las acciones de hoy cuáles son las acciones a tomar adelante. Porque al fascismo, señores, no se le negocia. Al fascismo no se le dialoga. Con el fascismo, la respuesta siempre tiene que ser, lamentablemente, las calles. Y ahí los movimientos populares tienen que actuar con una contundencia que exigen las circunstancias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Mañana continuaremos. Mañana continuaremos. Ya estamos sobre la hora. Ahora, perdón, el lunes volveremos. Eh, recordamos, en 30 minutos, en realidad 25 minutos, tenemos el mensaje presidencial. Lo estamos viendo en pantallas. 11 de noviembre... Hoy a las 11 y media pm Estaremos atentos y estaremos transmitiendo en vivo Aquí desde Avia Yala TV Y por mi parte ya cerrando Me disculpo con el público Si es que pues tomo alguna vez ciertas posiciones Pero para mí hay ciertos límites Y para mí culpabilizar a un sector como el campesino De sus La propia violencia ejercida contra ellos No me, me parece que rebasa algunos límites Nos vemos el lunes, muy buenas noches Intuyan, no disminuyan, construyan, incluyan, incluyan, mm -hmm. No excluyan, mm -hmm. atribuyan.